Hola a todas y a todos. El próximo 8 de marzo las comisiones obreras de Marcos Santander vamos a la huelga. Las comisiones obreras tenemos mucho, mucho que reclamar y mucho que exigir en el ámbito laboral, en el nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia salarial de 30% y en Banco Santander también existe. Y no hablamos de las mujeres que no cobran todos los objetivos porque están con reducción de jornada y la empresa se niega, por ejemplo, a redimensionar sus objetivos. En Banco Santander vamos a la huelga porque es imposible conciliar la vida familiar y laboral. Y por eso por, y por nada más, en Banco Santander paramos. El próximo 8 de marzo... Queremos contar contigo, queremos parar la empresa, queremos que las mujeres de Banco Santander se mentalicen que la discriminación existe y que la discriminación también pasa en Banco Santander. Que cuando a una directora la cambian de sitio cuando es mamá y la mandan debajo de su casa, esa es discriminación y no nos resignamos y las comisiones paramos y pararemos. Eh, os esperamos eh, acompañarnos y, sobre todo, eh, también queremos el apoyo de los compañeros. No es justo que los compañeros anticipéis las vacaciones un par de meses a costa del salario de las mujeres y del esfuerzo de las mujeres. Os recordamos que las mujeres trabajamos, si, si contabilizáramos, las mujeres trabajamos dos meses más que vosotros. No es justo que os vayáis de vacaciones en junio y nosotras en septiembre y gratis. Por eso paramos, porque es nuestro ámbito poder laboral y porque hay muchísimas cosas que, que mejorar y porque queremos el cumplimiento del plan de igualdad que hay en, plan, en Banco Santander y porque queremos acciones positivas para empoderar a las mujeres y no solamente al top directivo, no. Queremos que las mujeres y las trabajadoras de Banco Santander tengan las mismas oportunidades que los varones de Banco Santander. Por eso las comisiones obreras vamos a parar y los delegados y las delegadas de las comisiones obreras pararemos. Hasta luego. Viva el 8 de marzo. Y viva. A la huelga compañera, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad.